¿Te cuesta mucho ver de lejos? ¿Las imágenes se ven borrosas? ¿Es muy difícil leer en computadora y al manejar no alcanzas a identificar las señales de tránsito? Si es así, probablemente tengas miopía. Hoy en Sanamente tenemos a dos invitados, a dos oftalmólogos que nos orientarán a identificar los síntomas de miopía, en qué momento acudir al especialista y también nos explicarán los beneficios de una cirugía.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 Hoy, aquí en Sanamente, hablamos sobre la cirugía láser en la miopía. ¿Sabes qué es la miopía? ¿Sabes qué es una alteración en nuestra refracción en el ojo? Bueno, para entender un poco mejor, hemos invitado a la doctora Daisy Juárez. Ella es médico con especialidad en oftalmología, quien tiene amplia experiencia en este tema. Doctora Juárez, bienvenida al programa. Gracias. Gracias. Y vamos a hablar sobre estos eh, defectos que en medicina llamamos defectos de refracción. ¿En qué consisten estos defectos en refracción? Sí, vamos a hablar este, básicamente los tres este, principales defectos refractivos, o podemos decir los tres. Y de ahí los otros son pues, uh, combinación de ellos. ¿no? Okay. Este, El primero es, como mencionaste, la miopía. Uh -huh. Sí. Eh, existe la miopía la hipermetropía y el astigmatismo en la miopía lo que ocurre es que el ojo es más grande sí okay. que un ojo normal uh -huh. entonces la imagen que entra o el rayo de la imagen que entra por la córnea pasa el cristalino no se alcanza a enfocar exactamente en la retina Sino o sea, que la, se la, enfoca antes. La imagen, o mejor dicho, el rayo, como dices, debe, debe coincidir o debe caer Exactamente justo en una en la, zona específica en, de la ajá, retina. en la mácula, okay. para que nosotros veamos claro. Claramente. El miope, como el ojo es más grande, uh -huh. se va a quedar la imagen antes. Ok, y por Entonces, eso ve borroso. El miope ve bien de cerca. Ajá, ok. El miope ve bien de cerca. Tú le pones algo aquí y ve bien de cerca, Lee pero bien, de lejos la este, imagen es borrosa. Mientras okay. más miopía tenga, la visión de lejos va a ser más, este, más borrosa. Okay. Okay. ok. Ese es el primero. El otro defecto refractivo es la hipermetropía. Okay. En la hipermetropía ocurre lo contrario que en la miopía. El ojo es más pequeño. Ok. ¿sí? Mm -hmm. Y entonces, por lo tanto, la imagen o el rayo de luz al entrar se va a enfocar después de la Sobrepasa retina. Sobrepasa el ojo, entonces. Exactamente. Ok. Nada más que en este paciente, si sí, uh, de acuerdo al grado de hipermetropía, uh -huh. ve mal de lejos. Y si la hipermetropía es mucha, también va a ver mal de, este, de cerca y de lejos. Ok. Perdón, okay. ¿sí? Entonces digo, ve mal de cerca. Y si la hipermetropía es más, ve mal de lejos también. Okay. Okay. Okay. Y tenemos el astigmatismo. El astigmatismo ocurre sobre la córnea. Sí, uh -huh. La córnea es una media esfera. Sin embargo, en una persona que tiene astigmatismo, esta esfera no es, este, podemos decir, eh, exacta, okay. sino que puede no haber ciertas, sí. ajá, ciertos uh -huh. ejes donde la curvatura es más pronunciada que en otras. Okay. Por lo tanto, al entrar el rayo de luz, surge un surge Sufre una distorsión, okay. la cual hace que los rayos no se enfoquen, o uno se enfoca antes y otro se enfoca después, no. o los dos se enfocan antes, uh -huh. o los dos se enfocan después, pero uh -huh. no caen es, exactamente en el, en el punto exacto. Entonces la persona que tiene astigmatismo puede ver ya sea de lejos o cerca, pero puede ver la imagen y por decir, si vemos una letra, algunos trazos de la letra se ven claritos y algunos trazos se ven como con sombra okay. o ligeramente borrosos. Ve de todas maneras distorsión sí, en la figura. O es en lo como que está si hubiera exactamente okay. alguna distorsión. Okay. Entonces, esos son los tres defectos. ¿Y, ¿Y eso se adquieren o se nacen con eso? ¿Hay algo que lo produce? El patrón de la herencia este, que recibimos de nuestros padres es muy alto en este en estos tres uh -huh. tipos de, de defecto refractivo. Por lo uh -huh. regular, si el papá o la mamá tiene miopía, alguno de los hijos este, va, a va a tener Igual miopía. lo mismo pasa con el astigmatismo. Eh, puede haber ciertas condiciones que predisponen a la aparición. Por okay. ejemplo, ahorita con el este, aumento en el uso de computadoras y dispositivos electrónicos, se ha visto que el índice de miopía Aumentado, aumentado. Oh. por el hecho de ten, man, que las personas mantienen su vista enfocada en un punto cercano por tiempos muy prolongados. Okay. ¿sí? Y okay. eso va a causar que haya este, a, a, cambios en los músculos de la acomodación y se ha visto un incremento en la incidencia de, de miopías. No, no necesariamente porque el, porque el ojo cambie su forma, sino por una alteración en el funcionamiento al, al muscular. muscular, exactamente, okay, en el, mus okay. el, el, el sistema de enfoque podemos uh -huh. decir. De hecho ya esto es otro tema, uh -huh. uno de los ejercicios para relajar los músculos de la visión es enfocar de lejos. ¿no? Okay, okay. Este, otra de las cosas que puede causar este... Um, en, el en el caso del astigmatismo son algunas cicatrices o traumas en, en, este, en la córnea uh -huh. o alguna enfermedad que induzca que esto no sea una media esfera regular, sino que haya distorsión y puede causar este astigmatismo. Pero básicamente es eso. Ok. ¿A qué edad se pueden manifestar estos problemas? Yo recomiendo a, a, a los pacientes ¿no? casos de miopía baja generalmente tienden a manifestarse más tarde en la vida, uh -huh. pero ca en casos de miopía, hipermetropía, estigmatismos elevados, este, pueden llegar a manifestarse en etapas tempranas en bebés. Puede llegar a presentarse, sobre todo, este, miopías muy altas o hipermetropías muy altas. Pueden empezar a tener manifestaciones en, en niños generalmente. Los bebés, año y medio, dos años, pueden tener algún tipo de desviación. Okay. Este, en los casos, por ejemplo, de hipermetropías este, elevadas, ¿no? Pero va a haber algo que haga sospechar. Ok, excelente. Sí. Doctora Juárez, ¿y...? No hemos hablado del, del tratamiento, el tiempo nos gana, se va, pero eh, algo muy interesante que viene en el siguiente bloque es sobre la cirugía de miopía. Uh -huh. Así que eh, es un tema que, que seguro les va a interesar a quienes nos ven. Y es aparte, obviamente, de los tratamientos que normalmente se utilizan, que son las correcciones con, con, con los lentes. Sí. En, en breves segundos, tal vez unos 20, 30 segundos, así rápidamente, sobre el, el, el, el tratamiento de estos problemas. Uh, los tratamientos este, son corrección con anteojos. Uh -huh. En algunos casos se puede indicar lentes de contacto. Uh -huh. sí. Este, y esta, existe la opción también de la cirugía. Cada uno tiene sus indicaciones, tiene sus etapas uh -huh. y este, pues ya vamos a explicar más adelante en qué consiste okay. el caso de cirugía. De cirugía. Doctora, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy bien. Las dudas siempre escríbenos a las redes sociales, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a responder a tus preguntas. Quédate aquí con nosotros. Continuamos en Sanamente. La Asociación Mexicana de Optometría señaló que en todo el mundo existen 217 millones de personas con visión deficiente, lo cual indica que la miopía es el error refractivo más común que afecta al 24.8% de las personas. La OMS recomienda que las revisiones oftalmológicas sean con más frecuencia en personas de 40 años en adelante. Y señalaron que la detección temprana de algún padecimiento visual, por muy simple que parezca, es importante atenderlo y hacer un seguimiento del tratamiento. Estas recomendaciones son para evitar complicaciones futuras que puedan afectar la visión de las personas. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy aquí en Sanamente estamos hablando sobre la miopía y cómo poder corregirla. Para esto hemos invitado al doctor Pedro Gómez, él es médico con especialidad en oftalmología y mucha experiencia en la corrección de este trastorno de refracción. Doctor Gómez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en este programa. Doctor, en la primera parte de este tema hemos escuchado a la doctora Daisy Juárez describirnos la miopía y otros trastornos de refracción. Nos interesa mucho saber cómo se puede corregir específicamente la miopía. Muy bien. La miopía es un problema, como ya lo explicaron, donde el ojo es un poquito más grande de lo normal uh -huh. o la córnea es muy curva y eso hace que los rayos de luz se enfoquen antes de tiempo. Uh -huh. por eso un miope de lejos no ve bien y de cerca sí alcanza a ver bien uh -huh. si sí hay tratamientos quirúrgicos aparte de uso de lentes o lentes de contacto uh -huh. existe la cirugía normalmente hay dos tipos de cirugía una la con rayo láser uh -huh. donde moldeamos la córnea uh -huh. y por eso traje el ojito uh -huh. la córnea es el lente más poderoso que tiene el ojo uh -huh. entonces en este tejido se trabaja moldeándolo con rayo láser, uh -huh. pero eso ocurre en miopías que no sean muy altas. Normalmente hasta seis dioptrías es lo que corregimos. Si son miopes más altos, se les tiene que poner un lente dentro del ojo, okay. que se llama lente contacto intraocular. Okay. Para ambas cirugías hay que ver que el ojo esté en condiciones, o sea, tiene que reunir ciertos factores que le permita a uno poder operar que tenga buen grosor corneal, que tenga la uh -huh. profundidad de su cámara anterior normal y así poder hacer esa cirugía y que uh -huh. no tenga ningún otro problema adyacente como glaucoma o un daño en la retina. ¿no? Justamente a eso iba mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los candidatos? Eh, ¿Qué personas pueden operarse de, o corregir la miopía de, este, de esta manera? Bueno, el, el candidato ideal para un miope de menos de 6 dioptrías es una persona joven, menos sí. de los 40 años, entre uh -huh. 20 y 40 años. Uh -huh. Ese es el candidato ideal. Uh -huh. ¿Por qué no más de 40 años? También se pueden operar, hasta no hay, no hay límite de edad. Uh -huh. Pero después de los 40, 45 años, las personas empiezan a necesitar lentes para leer. Uh -huh. Entonces, si se quieren liberar del lente completamente, uh -huh. pues hay que operarse joven. Uh -huh. Ahora, eh, se pueden operar después de los 45 años y hay técnicas que también se usan para que puedan ver de cerca y de lejos, uh -huh. pero no todas las personas son candidatos a ellos. O sea, tienen que, tendríamos que dejar un poquito un ojo miope más que el otro uh -huh. y eso no todo el mundo se adapta, ¿no? O sea que requiere una evaluación previa, claro. muy, muy minuciosa para saber si es candidato o no. Claro, te necesitas evaluarlo no solamente físicamente, que uh -huh. el ojo esté apto, sino también eh, ver la personalidad de la persona, uh -huh. eh, ver el tipo de trabajo. No es lo mismo requerimientos visuales de un arquitecto, por ejemplo, uh -huh. a de una persona ama de casa o unas señoras que, que pues ya cumplieron con su trabajo y nada más se dedican a, a, a platicar o, uh -huh. o estar en, en el tecito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, este problema eh, se puede corregir igual con lentes, o sea, la persona puede decidir quedarse con lentes y no necesariamente llegar a la cirugía. La cirugía es una opción, okay. es una uh -huh. opción, la persona puede usar lentes toda la vida, el detalle es las personas que son dependientes del lente, te voy a dar un ejemplo. Um, un miope de menos cuatro, menos cinco, uh -huh. lo llevas al mar o a la alberca, pues eh, si no trae lentes no ve, ni disfruta uh -huh. la escena, uh -huh. se le puede uh -huh. estar ahogando un niño al lado y ni cuenta se cuentos, da, no porque sí. no lo alcanza a ver. Okay. Y si nos vamos todavía a, un, a una cosa muy extrema, estás en Ciudad de México, tristemente, un terremoto que uh -huh. ocurre allá... Uh, y, y estás se te caen los lentes y quieres salir del edificio pues vas a batallar. Okay. Entonces estoy hablando de casos muy extremos, uh -huh, uh -huh. pero la realidad es de que el no depender de un lente te ayuda muchísimo para principalmente las actividades de deportes, al aire libre, de liberarte del lente y principalmente cuando estás en el agua. ¿no? Si se llega a operar, ¿qué cuidados necesita una persona? ¿O, o cuánto tiempo tiene la recuperación, dura la recuperación de una persona que, que se somete a esta cirugía? Las personas que se hacen cirugía con rayo láser, uh -huh. al día siguiente están prácticamente en el 80-90% su capacidad visual, ¿no? O sea, uh -huh. que se, la recuperación es muy rápida uh -huh. al día siguiente. Y las actividades realmente son muy pocas las cosas que no deben de hacer. Uh -huh. Por ejemplo, por un mes no deben de meterse a albercas. Por un mes deben de evitar deportes donde les puedan golpear el ojo. Y por un mes también en las damas deben de evitar el maquillaje alrededor del ojo. Okay. Fuera de eso... Pueden hacer su vida, su normal. vida normal, uh -huh. normal. Ahora, este, esta, después de la cirugía, ¿la miopía puede volver a ser tan severa como era antes o, o, o, o, o, o revierte hiperdurablemente? En la cirugía de miopía no hemos visto reversión. Uh -huh. Nosotros tenemos prácticamente 25 años, un poquito más, haciendo esta cirugía uh -huh. y todavía no hemos visto un caso que revierta. Uh -huh. Si okay. la cirugía está bien hecha, la, la miopía se mantiene estable, digo, el, el tratamiento de la miopía se mantiene estable por, por muchos años. Por lo menos no hemos tenido reversión. ¿no? Ok. Eh, si, eh, si no tiene algunos cuidados, ¿se puede complicar esta, este procedimiento? Es un procedimiento muy seguro. Como cualquier procedimiento, hasta quitarte una uña del pie te puedes complicar. ¿no? Uh -huh, Aquí uh -huh. puede haber complicaciones también, uh -huh. pero son sumamente raras, muy, muy raras. Si las personas tienen el cuidado, la limpieza, el ponerse las gotas, uh, las complicaciones son muy raras. En el transquirúrgico igual, casi se usa... El 90, 95% de las cirugías es, es tecnología, lo hacen las máquinas. Uh -huh. Uno realmente nada más coloca los aparatitos uh -huh. y, y, y las máquinas hacen el trabajo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si el ojo se está moviendo tantito mientras se aplica el láser, tiene un tracker, la máquina que va siguiendo en milisegundos el ojo. Uh -huh. Entonces no afecta en nada que haya movimientos pequeños del ojo porque exactamente el láser cae donde debe caer. Aún así, pues la recomendación es hacerla con personas que tengan, o médicos, oftalmólogos que tengan experiencia en esto. Pues como todo, ¿no? O sea, uh -huh. un, uno busca eh, que sean primero un, un oftalmólogo, ¿no? Uh -huh, un uh -huh. médico titulado uh -huh. y que tenga el entrenamiento para hacer esta para cirugía. cirugía. Como es una cirugía de alta tecnología, uh -huh. no es accesible también para para todo el público, uh -huh, uh -huh. pero sí se ha vuelto muy accesible económicamente, ¿no? porque okay. ya no es tan cara como antes, es muy accesible uh -huh. en lo económico, pero no en todos los lugares hay. pues. Uh -huh, uh -huh. Si te quisieras operar esta cirugía en alguna ciudad, no todos los lugares de México tienen esa tecnología para hacer la cirugía. Okay. Doctor Gómez, le agradezco mucho por estar con nosotros y por responder a estas preguntas. No, Muchas gracias a ti y a todo el equipo del programa. Siempre aquí estamos a la orden para poderles orientar y ayudarles de la mejor manera. Gracias. Y si te quedaste con alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbenos a las redes sociales. Envíanos tus comentarios o llama también a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto podemos atenderte. No te vayas. Seguimos aquí en Sanamente.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 Si tus hijos miran la televisión, la computadora o el celular muy de cerca, puede ser un indicador de un problema visual. Es recomendable que lleves a tus hijos al oftalmólogo periódicamente, así podrán detectar algún error de refracción y el tratamiento será oportuno. Comparte con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba .um Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.